Hola familia, ¿qué tal? Vamos a seguir con nuestro Pong en Godot y como os comenté al final del último vídeo vamos a ver cómo poner las fuentes lo que pasa es que lo vamos a hacer eh, al revés que de costumbre, es decir, bueno, yo voy enseñar, os voy a enseñar cómo queda veis que teníamos antes la letrilla pequeñita arriba en blanco y cutre y ahora es en grande en color y cutre pues... vamos a comprobar que funciona, que lo veáis... ¡Oh! ha marcado el 1, el azul... No, oh, ha marcado el rosa... Pues... perdón, cian y magenta, que me riñen... Eh, ¿Cómo hacemos esto? Pues... básicamente, a ver... Lo voy a hacer muy rápido porque en realidad me da bastante problema eh, Algunos de los problemas que he tenido también han sido con el git... Creo que se ha dejado algún archivo... O que. No, no estoy muy seguro... El, el caso es que cuando he creado los recursos de las fuentes que ahora os comentaré cómo va eh, algunos archivos se han quedado colgados y, y cuando intentaba arrancar el proyecto me da un fallo me da un fallo crítico que no podía ver ni en el ni en el, ni la consola esta de log no, no era un error de aquí y no me dejaba abrir el proyecto o sea, el Godot funcionaba bien pero este proyecto me lo, me lo, no me dejaba entonces bueno con Git intenté revertir a la versión anterior pero era muy antigua y, y cuando he borrado, los, se me ha ocurrido que lo que había cambiado eran las, las imágenes de, de las fuentes. Cuando las he borrado, sí me ha dejado cargar, no sé muy bien por qué. Eh, igual hay algún conflicto a la hora de, de buscar la fuente y confunde si es la fuente que está sin nada. No, no, no tengo muy claro qué es lo que ha pasado. Pero bueno, que lo sepáis que si os falla después de tocar fuentes, probad a borrar los archivos y de, de, que os haya generado importar a ver si va a ser eso. Bien, eh, la documentación os explica cómo, cómo importar la fuente y el procedimiento en general consiste en que, bueno, cuando tú, tú cargas la fuente, puedes crear una nueva, eh, cuando tú la cargas debe estar compilada de alguna manera, no tiene que haber un archivo FNT aquí, un archivo que entienda Godot, eh, si, si no la usas así, la, creo, creo que la diferencia es que la está usando en bebida, es decir, esta, esta fuente está integrada dentro del... del el código nos genera como un archivo de recurso si, si le dais al edit lo hecho muy rápido quizás o no me paro a explicar un momento en el, las propiedades del, del label ¿vale? tenemos, recordad que tenemos dos labels uno para cada puntuación los, los he cambiado de tamaño bueno, a, a explicar por qué en estos labels hay un puent, un, una propiedad que diga que es eh, custom font ¿ya? custom fonts pues la fuente y esto al principio te sale vacío, le puedes dar a añadir y, y ahora te deja cargar, editar y, y tal. Si queréis utilizar un archivo de fuente, debéis iros al edit y os va a importar una fuente concreta, es decir, algo que esté definido por el nombre de la fuente, que por ejemplo tenéis en, en, en Windows Fonts y tal, con un tamaño concreto y con una codificación concreta. ¿Por qué es esto? Porque los archivos de fuente son grandes y el juego va a funcionar con un archivo PNG, básicamente. Eh, esto qué quiere decir, no sé si en la imagen. si en el proyecto, a ver si me voy a la carpeta. Es que yo os digo, como he borrado los archivos, no los tengo aquí. No. Bueno. El, el, el caso es que una vez que le digáis el tamaño e importéis la fuente. Eh, se configura la fuente para ese tamaño. Es decir, del archivo de fuente toma esto. Y él se genera un, un recurso, o sacodot, se genera un recurso en el que solamente tiene la fuente de ese tamaño concreto como una imagen, de manera que es eh, más eficiente a la hora de, de usar la memoria de vídeo. Eh, esto tiene relación con que los recursos, bueno, pues van a estar limitados. Si te queréis hacer un juego de móvil, y, bueno, si aunque sea un juego de PC, o de otro soporte con más, con más capacidad, bueno, porque no hay que estar desperdiciando recursos. Eh, otra forma que tenéis de aprovechar los recursos, pero yo no la he hecho, es en el caso de, por ejemplo, en el, en el juego de Pong este, si os dais cuenta, esta fuente solamente va a representar números. Y se le puede decir a Godot que solamente tome eh, los números, por ejemplo, para que voy a importar yo todas las letras, porque claro, si, si, si importáis todas las letras os va a generar una imagen con A, B, C, D, F, G, todos los alfabetos, todos los símbolos y los números. Y esa imagen pues es grande, si solamente vais a usar los números, pues le podemos decir que use los números. Pero es cierto que no, no, no he intentado ni hacerlo y creo que tiene relación con el tema de, de internacionalización, decir, se puede configurar en la misma interfaz. Entonces lo voy a dejar para cuando hagamos el tutorial de internacionalización del, de los juegos y os lo explico ahí. Aquí básicamente tenéis que definirle eh, la altura, el Ascent no tengo tampoco ni idea de lo que es. Este tutorial va a ser un poco cutre, ¿de acuerdo? porque Cutre en el sentido de que no voy a explicar mucho, sino que simplemente os digo cómo, cómo hacerlo, que hagáis los clics y punto. Podéis configurar tamaños, el Ascent, tengo la sensación de que debería saber lo que es, pero no lo sé. Eh, el path, aquí en el path directamente tenéis que asignarle un path válido, si lo dejáis vacío después os va, os va a cascar. Un path de, de, de, de, de recursos, de resource y un name, que a mí ahora me está dejando no ponerlo y no sé muy bien porque otras veces se ha quejado, pero ahora mismo estoy sin definir la fuente. Os la genera aquí como un recurso y, y para adelante, es decir, en el score 1, en el label del score 1, se lo asignáis, está aquí, y en el score 2 también se lo asignáis, daos cuenta que tenemos la misma fuente, bueno, será aquí, pongo un SCN eh, si le edito me sale la misma. Una vez que se le asignáis ahí al, a los labels, basta con cambiar el color si queréis no, yo solo he cambiado por, por que se vea que, que es el marcador de cada una de las dos paletas y punto. Otra cosa que he hecho ha sido cambiar la dimensión como, como habéis visto, aquí está, está en ancho, aquí en ancho, y lo he hecho así para que quede el, el número centrado, vamos, que es una cuestión estética, le doy al alineamiento centrado, si queréis podéis ponerlo en a ambos lados de la, del separador y que os lo alinee como queréis y básicamente así es como se hace un cambio de fuente eh, tendremos que pararnos más adelante en si compilar los recursos dentro del, del programa o si generarlos externamente cuando confirme que no me falla con git haré ese tutorial pero primero tengo que hacer varias pruebas y no quería romper el ritmo de esto así que vamos con lo siguiente que se me ha ocurrido que va a ser ponerle sonidico a esto me parece interesante que suene así que vamos con el sonido el sonido se agrega dentro de un nodo, es decir, tenemos un nodo que es el eh, sample, sample Player o algo así. que Si nos vamos aquí a nuestra pelota, vamos a hacer que la pelota sea la que genere los sonidos porque es la que provoca los sonidos en nuestro juego. En, la, en realidad es la que lo provoca de todo. Y vamos a buscar aquí... Ah, no, aquí picado. Eh, sample Player. Este, este nodo lo que le va a dar es la capacidad a, al nodo padre de de reproducir un sonido, básicamente no. y basta con picar aquí, se añade aquí lo vamos a renombrar lo renombramos como sounds y ahora cómo configuramos este sounds pues aquí cuando lo agregamos nos dice que necesita una nueva eh, sample library o cargar una qué es esto de una sample library pues esto tiene que ver con la importación Hemos de importar nuestros sonidos Aquí tenemos los En el menú import, aquí arriba a la izquierda Audio sample eh, Hay que preparar los sonidos Yo los tengo que preparar porque claro que acabo de hacer la prueba de, Del código para antes de hacer el tutorial Entonces eh, ¿Cuál es la fuente? Pues tendremos Una carpeta con nuestros sonidos Yo tengo aquí un sonido para la colisión Con el pad, con el muro y con la puntuación Que van a ser los tres sonidos Que, que lleve el juego eh, Abriríamos esto y ahora le diríamos dónde queremos guardarlo le podemos asignar que lo queremos guardar como un recurso así que le ponemos eh, la, la ruta del res no nos compliques con esto ahora mismo nos lo mete dentro del juego y aquí podemos forzar ciertos valores de de conversión o de edición de la, de, del audio por ejemplo forzar que es 8 bits, forzar que esté en mono por si viene el archivo en, en, en estéreo todo esto lo que, lo que busca es optimizar el tamaño del archivo porque los sonidos tampoco necesitan ser de muchísima calidad y muchas veces cuando trabajas con audio te estás acostumbrado a trabajar en 44k, 96k estéreo, una compresión, o sea, no hace falta incluso el, el este rate lo podéis bajar a 2250 y, y os va a valer por ejemplo para móviles por supuesto mono y 8 bit. yo lo voy a dejar como está ahora mismo porque bueno, tampoco tengo ningún problema y sé que los sonidos están bien generados así que haremos un import ¿Qué hemos hecho con este import? Pues en resources eh, ahora mismo no aparecen, pero si yo me voy aquí a, al. recordad que este es el sample player. Si yo creo una, una nueva sample library y la edito, esto es muy parecido con la fuente, por eso tampoco me parece en la fuente. Generáis una nueva, vale, ya la tenemos generada y ahora que tiene esta, esta, este elemento, en este caso la librería de samples, pues lo editamos ahora se nos crea como un recurso aquí una vez que se ha creado como recurso aquí eh, aquí nos debería aparecer la lista de sonidos que están, pero todavía no lo hemos agregado así que le damos a agregar carpeta o agregar, agregar, agregar varios y seleccionamos con control o arrastrando varios eh, sonidos estos sonidos son los que ha generado Godot al importar no, no son archivos WAV, no son mp3, no, él es, es se genera su propio SMP sus archivos de recurso pues los abrimos. X, no aparecen nuestros soniditos. No sé si lo escucharéis a través de, de, lo, de los auriculares del micrófono este, pero sí, yo creo que sí. Se puede probar los diferentes sonidos y podemos hacer correcciones. Yo me he dado cuenta de que este está bastante fuerte, así que le voy a quitar. Sube que está en decibelios, así que le voy a quitar menos 6 dB. Si os dais cuenta, que el formato dice 16 bits. Es decir, porque yo no he forzado que esté a 8, podría haber forzado a 8 bits. Y aquí tiene un editor de onda, pequeñito abajo. No sé exactamente cómo funciona porque ni me, no me molesta en usarlo, porque lo tengo fuera. Pero, pero es interesante tenerlo, la verdad. Eh, eh, volvemos aquí a los sources. Aquí, vale. Esta podemos cerrarla. Nos ha abierto esta sample library, que está aquí. Así que estos sonidos ya están listos, solo falta asignarlo. ¿Cuándo los asignamos? ¿Cuándo, cuándo, cuándo, quiero decir, ¿cuándo los reproducimos? Pues cuando se den las condiciones de reproducir el sonido correspondiente, que en este caso van a ser los choques con las paredes, el, la puntuación y el choque con los espacios. Esto está todo dentro del código de la pelota. Así que al lío, por ejemplo, colisión up-down, eso es el muro. Pues si está ahí, recordad que es la condición de que esté dando en el muro, pues aquí es donde tenemos que hacer play con el sonido pues nada, getNode, porque es uno que cuelga de, de la estructura, sounds, eh, es, esa ruta es relativa, porque estoy dentro del de ball, y, y recordad que el sounds cuelga de ball, no voy a hacer chistes con cosas colgando de cosas, eh, play, y qué va a hacer play, pues va a hacerle play a algo que hayamos identificado, en, en la librería de samples que tiene guardada tendría que poner todos estos nombres, que pasa, que los voy a renombrar colisión con el pad, pues lo voy a llamar pad no me dejo con el teclado, vaya por allá muro yeah, y a el gol simplemente por tener una cadena más, más cómoda de usar así que vengo aquí al código y esto era cuando era uptown, pues esto es muro el código a la vez que cambie tal para ejecutar este sonido eh, colisión con el player pues esto es get node sounds sounds y play pad que lo hemos, lo hemos llamado el sonido chocar con el pad y en la colisión de marcar bueno pues tenemos aquí que repetir el código dos veces esto empieza a pedir refactorizaciones desde hace mucho play uy. Play, calling, goal. Esto lo copiamos y aquí. Así que si ejecutamos ahora y no he metido la pata, toc. ahí lo tenéis. Suenan diferentes sonidos. Supongo que se estará escuchando. Y si no, bueno, pues lo queréis un poco, ese se escucha seguro ahí estamos, y esta es la manera más sencilla de añadir sonidos, no está demasiado optimizado, no estamos haciendo precarga, no hace nada simplemente es para que veáis cómo, cómo se genera el recurso de sonido y cómo se, cómo se dispara esto se puede hacer de manera mucho más eficiente ala, pues nos vemos en el siguiente familia que igual ya no estamos con el pongo me lo tengo que pensar, Venga, chao